8 Ventajas de las casas ecológicas prefabricadas 4. Flexibilidad en el diseño La flexibilidad en el diseño de las casas ecológicas prefabricadas es clave para adaptarse a las necesidades y gustos de cada propietario. Al ser prefabricadas, estas casas ofrecen una gran flexibilidad en términos de diseño y configuración, permitiendo que se adapten a diferentes tamaños de terrenos y a diferentes estilos de vida. Pero antes de entrar más a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Además, la mayoría de las casas ecológicas prefabricadas se construyen con materiales modulares y sistemas de construcción versátiles, lo que permite que los propietarios personalicen sus casas según sus necesidades y preferencias. La flexibilidad en el diseño también se extiende a la elección de sistemas de energía renovable, ya que muchas casas ecológicas prefabricadas están diseñadas para ser energéticamente eficientes y pueden ser equipadas con paneles solares, sistemas de calefacción geotérmica y otros sistemas de energía renovable. Estas características dotan de gran flexibilidad en el diseño a las casas ecológicas prefabricadas, que ofrecen una gran oportunidad para que los propietarios personalicen su hogar de manera única, y al mismo tiempo contribuyan al cuidado del medio ambiente. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre esta forma de arquitectura innovadora y sostenible. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios.